Salsitas, aquí JM en este nuevo video reportando mi existencia. No he muerto, no he muerto. La electricidad en este pueblo está fallando muchísimo. Pareciera como que Thor está teniendo una fiesta ya en la central eléctrica de mi pueblito. Ya con estos bajones de luz he perdido dos discos duros, en serio, dos. Perdí el remix que iba a subir ayer, que es el de One Guarnizo, pero ya estoy de vuelta, ya. Ya, ya, regresé, ya estoy de vuelta. <risa> ya somos casi 4.000. <risa> y tenemos una nueva y suculenta portada, como podemos ver aquí en la pantalla. Miren, miren qué, qué hermosa. La hice yo, me tardé casi un día haciéndola. Estoy de vuelta, amigos, ya. <risa> <risa> Tengo que hacer directo, tengo que atenderlo Ustedes son mis salsitas, mis hijos Pero a veces se portan mal y voy a tener que acudir a medidas como estas Haré un video de preguntas y respuestas Así que deja tu pregunta en la caja de comentarios Y aquí papá que taquito se despide Dale like, suscríbete Te quiero, salsita, bye